Buenas chicos, en este video La derrota La ambición La decepción el éxito. Hola gente, les saludo al faro y en este video les mostraré cómo funciona un poco estas páginas csmoney.com y tradeit.gg. Hace un par de semanas me hice con dos arcanas, una de Rubik y otra de Logro. Eh, bueno, la de Rubik está desbloqueada, tiene más de 40 juegos ganados así que podíamos usarla con todos los ultis y todos los poderes al estilo de Rubik pero lastimosamente la arcana de ogro no estaba desbloqueada, estaba solamente en nivel 1 yo pensé que estaba en el nivel 2 pero se necesita para desbloquearla eh, 500 eh, multicast streaks y esta solamente tenía 351 pero bueno, así que eh, ya que es una arcana que no es tan barata, es una de las más caritas que hay, decidí ir a estas páginas y ver cuánto me ofrecían. Eh, vi que en CS Money me ofrecían solo 31 dólares por esta arcana que estaba en nivel 1, las demás también están en un promedio de 31 dólares, como la de Legion Commander. Y bueno, eh, ¿por qué este precio tan bajo en CS Money? bueno lo que pasa es de que en esta página eh, toman mucho en cuenta el tipo de arcana y en qué nivel está. Al estar el logro y ser una arcana cara más cara que las de legión y la, y, la, y la de mono, eh, pero está en nivel 1, así que solamente me daban 31 dólares. Pero me fui a ver en tradit.gg y en esta página me la daban a 36 dólares, está más cara que las otras. ¿Por qué en esta página Traded.gg mantiene su precio? Eh, por, es, bueno, 5 dólares más que la otra página. Porque en esta página Traded.gg no toma en cuenta si la arcana está en nivel 1, nivel 2 o no desbloqueada, etc. Puede haber una ligera diferencia si es que es quizás exaltada o una arcana normal. Pero por lo general tienen un precio estándar para las arcanas. Me daban solamente 5 dólares más, así que la verdad ninguna de las dos páginas me convencía. Así que eh, decidí ir a um, tradearla a um, godota2.com y probar un poco de suerte. Y bueno, este video muestra un poco la jugada que hice al apostar eh, para obtener un ítem que me gustaba mucho, que me gusta mucho, es eh, la, el pecho del mono. Y ya que tenía la arcana del mono, iba a combinar bien, así que bueno... Así empezamos el video. Para mostrarles de que esta página GoDota2 eh, de verdad funciona y ustedes pueden intercambiar sus ítems por ítems que tienen en inventario la página, o si desean ítems un poco más caros pueden ustedes depositar el ítem, apostar en la ruleta, obtener el saldo que les falta y poder eh, adquirir el ítem que desean, ¿verdad? Como demostraré en este video. Bueno, esta página me da por la arcana de Ogro, eh, está más que las demás, me dan 20 puntos, 20 monedas, mientras que las demás eh, bordean los 40.000, la más cercana es la de Ruby, 49.000. Bueno, el pecho que yo deseaba, eh, la, arcana, la, la inmortal del mono, que es el pecho eh, que da el efecto del ulti, bueno, la está en 73.000, así que me faltaban un promedio de 20.000 monedas. Eh, las cuales conseguí apostando ¿no? y ustedes van a ver en el video eh, cómo se hace factible la entrega etcétera del ítem y bueno chicos es así como deposito la arcana de oro y me dan las 54 mil monedas las cuales comienzo a apostar eh, yo tengo la costumbre de apostar de mil en mil ya sea a rojo o a negro siguiendo algunas mecánicas que ya expliqué en el primer video. Eh, y bueno como ven me estuvo yendo mal estuve errando en todas mis apuestas me sentía ahí un poco triste un poco decepcionado pero el truco en esta página y en la ruleta es tener paciencia y prestarle mucha atención a la secuencia de números hasta que bueno pues en una me di cuenta en una coincidencia que hubo de la secuencia de números y le aposté al verde y obtuve los, eh, el 1000 por 14 o sea 14000 monedas ya no me quedaba mucho para llegar a las 20.000 aproximada que necesitaba para obtener el pecho del mono y continúa apostando hasta por fin lograr el objetivo ¿verdad? Eh, porque quien persevera alcanza eh, cuando me refiero a la secuencia de números eh, bueno, este es un truco que les doy un tip en este video eh, los números en la ruleta terminan en el número 14 empiezan en el número 1 que es rojo hasta el número 14 que termina en negro bueno, no existe un número 15 y no existe un número 0, el número 0 es el verde y también puede ser el número 15 el verde si ustedes ven que, ambos, que hay una coincidencia de números es, re, es decir, se repiten 7 y 7, 14 y 14 o números que sumen o que su secuencia sea el 15 o que eh, se anulen restándoles el 0 puede que toque un verde, vi la oportunidad, aposté al verde y bueno pues hacerte, hacerte en dos oportunidades hasta llegar al saldo que necesitaba para retirar el ítem deseado. Tengo un primer video donde se explica la mecánica de la ruleta, se explica cómo funciona esa página GoDota 2. Es un poco largo, dura 17 minutos, pero es porque explico varias partes de la página, desde cómo loguearse, cómo adquirir tus primeras monedas gratis, em, qué pasos debes seguir para acceder al regalo diario, que son monedas diarias que te dan. Eh, gratis la página y todo eso está explicado y también en la parte donde ves más información del video puedes ir directamente a las partes que más te interesan está separado por tiempos por marcas de tiempo así que al final de este vídeo les dejaré el link del primer video para que ustedes puedan revisar y saber un poco más de esta página y es así amigos que recibimos este nuevo ítem este nuevo artículo en nuestro inventario directamente desde la página godotados.com eh, Mi recomendación, amigos, es de que ustedes siempre se fijen en esta página, pueden ir revisándola eventualmente en busca de arcanas que ya estén desbloqueadas, o bien en su segundo estilo o tercer estilo. Les va a costar la misma cantidad de monedas que un primer estilo. Ustedes pueden tratar de conseguirlas, pueden tratar de acceder a estas arcanas que ya están desbloqueadas antes que otra persona las, eh, las retire y poder ir después de de la semana de Tradelog que tiene Steam a la página, por ejemplo, CS Money donde les ofrecen eh, una cantidad eh, mayor por un estilo desbloqueado, ¿verdad? Como les mostré a un principio del video Bueno chicos, entonces de esta manera les demuestro de que esta página go Dota 2 sí se puede obtener ganancias sí se puede obtener beneficios desde su inventario eh, es real, todo funciona yo mismo la uso mucho eh, pero ustedes... Deben seguir las mecánicas que ya les mostré en un primer video. Eh, siempre mi recomendación es que no apuesten a un principio. Por favor, cuando van a empezar en la página, comiencen ahorrando las monedas del Daily Gift, del regalo diario que les da eh, después de haberse registrado en la página y poner el código ALFARO en esta página. Chicos, hasta aquí este video. Les muestro mi inventario en la página donde ya figura el nuevo ítem obtenido. Y por favor no se olviden de darle like a este video, compartirlo con personas que les gusta el Dota, aman los ítems igual que nosotros. Les estaré dejando los links eh, de las páginas que hemos utilizado hoy día en la descripción del video y también el link del video anterior. Muchas gracias y GG.